El estilo desbloqueable del banano en versión Deadpool está a punto de llegar al juego. Así que deja un buen like en el vídeo ahora mismo, si te gustaría conseguirlo de manera gratuita. ¿Ha llegado ya el tito Deadpool a Fortnite? Efectivamente sí, chavales. Y en el vídeo de hoy, os voy a dejar el culito bien apretadito. Chavales, os va a encantar lo del vídeo de hoy. Quiero que todo el mundo apoye a Neox Army. Todo el mundo con el motherfucking código NeoX en la tienda. Apoyando el vídeo. Suscríbete si todavía no formas parte de la familia. Y chicos, no me enrollo más. Quiero deciros que vais a poder conseguir, como siempre, una motherfucking skin gratuita. ¡Allá vamos! Así que si quieres ser uno de los que reciban uno de los regalos...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 al canal de, de Neox. Ya por fin llegó el 3 de abril Un día tan esperado por los jugadores de Fortnite Que por fin ya podemos decir que ha llegado Cuando literalmente hemos estado dos meses esperando Con una larga, muy muy larga espera Para que llegase justo el día de ayer Así que sí señores, los desafíos ya están oficialmente dentro del juego de Fortnite y lógicamente de manera gratuita hemos podido conseguir la skin de Deadpool pero Epic Games nos ha brindado la posibilidad de conseguir diferentes cosméticos que no son de manera gratuita. Muchos de ellos están ahora mismo escondidos en el juego y ni siquiera sabéis que existen, es decir, muchos de esos cosméticos van a estar llegando al juego y quién sabe hermano, muchos de ellos a lo mejor son gratuitos. ¿Te gustaría saber de qué cosméticos se trata? Así que a lo largo de todo este vídeo os voy a estar mostrando un total de 7 regalos totalmente gratuitos para toda la gente de Fortnite. Oh, mamá, eso no os lo esperabais, ¿verdad? Con un coste total... ¡Ojo al dato, eh! Con un coste de total de... cero pavos. ¡Uy! Suena realmente muy bien. También tengo que deciros que en la tienda Lógicamente hay otros objetos Que sí son de pago y son exclusivos Objetos que oh, oh, Son realmente una auténtica Locura, así que Si eres una de las personas que decide Comprar en la tienda de Fortnite Os invito a que utilicéis El código MrDeneox En la tienda de Fortnite Gracias a que somos un, Uno de los partners oficiales Verificados por Epic Games Hace que todo esto sea posible y que todos los sorteos que hagamos en el canal Sean reales Así que chavales Todos a tope con el código de neox En la tienda de Fortnite De acuerdo, ya es momento De dejar de perder el tiempo Porque si tenemos 7 objetos que enseñar La gente tendrá ganas de saber ¿Cuáles son, hermano? Así que, chavales, quiero que tengáis todos el culito preparado porque empezaremos, lógicamente, con algunos de los objetos que quizás algunos ya conozcáis. Pero tranquilos, porque el vídeo se va a ir poniendo muchísimo más interesante a medida que vayan pasando los objetos. Así que, el primero de los ítems... Obviamente y de manera gratuita es la propia skin de Deadpool Lo único que necesitas para poder conseguir esta skin es ser propietario del pase de batalla es decir, si no tenéis el pase de batalla Todavía estáis a tiempo de comprarlo Y de poder conseguir la skin De Deadpool totalmente Gratis dentro del juego Y es que algo ha sucedido Por la semana número 7 Para todas aquellas personas que no hayan Podido completar los desafíos de las Semanas anteriores, creo y se está Rumoreando que existe un Motherfucking glitch que te deja Cumplir los desafíos de la Semana número 7, aunque no hayas Cumplido los desafíos de semana. Semanas anteriores, por lo tanto, se te otorgará la skin de Deadpool de manera automática al completarlos, sin necesidad de hacerlos todos al completo. Pensar que algo así jamás se había visto en ninguna de las temporadas con las skins secretas, siempre hemos tenido que conseguirlas al pie del cañón y al pie de la letra. Así que, Neox Army, yo de vosotros, lo aprovecharía. Así que lo único que vas a tener que hacer para completar los desafíos de la semana número 7 es ir a recoger las pistolas que te vas a encontrar por la lobby del pase de batalla. La primera la tienes aquí. Y la segunda se encuentra dentro de la habitación de Miaúsculos. Y en segundo lugar, deberemos aterrizar cerca del yate o en el yate propiamente para utilizar una de estas cabinas que veis en pantalla. Estas cabinas nos van a estar transformando en el motherfucking Tito Deadpool y ya estaremos con la skin desbloqueada al completo. Ojo, cuidado, que también es una gran oportunidad para todas aquellas personas que no tengan el pase de batalla, quieran lucir como Deadpool en las partidas. Si aterrizáis en el yate y os transformáis en una de esas cabinas vais a poder jugar como Deadpool durante toda la partida Así que vamos ya con el segundo de los regalos que hay de manera gratuita para todos vosotros Y es que hemos tenido un nuevo CD de música que podemos obtener remixeado dentro del lobby y de manera gratuita. Así que cuando Fortnite decidió coger al ganador, ya metieron el baile dentro del juego. Y ojo al dato, porque. Je. Aparte de decir en el tweet que todo el mundo se sintiera libre de usarlo, al ser un diseño creado por un jugador, Deadpool, con su cuenta oficial, respondió que sí, si realmente lo iban a regalar de manera gratuita. Así que gracias a ese tuit de Deadpool. Y a ese convencimiento Fortnite decidió meterlo de manera gratuita dentro del juego Así que lo único que debes hacer para poder conseguirlo, te lo aseguro Es caer, aterrizar en el yate de Deadpool Una vez lo tengas y una vez lo hayas completado este regalo y esta recompensa será para ti. ¿Creéis que ese es el único regalo que Fortnite ha querido otorgar a todos los jugadores con la actualización del yate de Deadpool? Pues creo y estoy convencido de que no, ya que solo hace falta entrar dentro del yate de Deadpool y echarle un vistazo a todo lo que esconde y a todos sus secretos porque muestran mucho más de lo que realmente imaginamos. Como por ejemplo algunos stickers que han sido puestos en el yate, algunos grafitis que han sido también puestos. E incluso, ojo cuidado, algunos estilos desbloqueables de la skin de Deadpool. Y eso sí señores, aparece dentro de una de las fotos del yate. Oh mama Fortnite está empezando a filtrar todo lo nuevo que va a llegar de manera gratuita. Así que relacionando un poco las piezas, quiero que veáis que esta imagen... Aparecido dentro del yate Y oh, eso No recuerda a algo Efectivamente ese emote Se encuentra en la tienda del juego Por lo que podemos relacionar que todo Lo que vaya a salir de esta manera Será lanzado Al juego de manera oficial Así que chavales, del tipo de skin que estoy hablando y del estilo desbloqueable que sale en una de las fotos del yate de Deadpool Se trata de un nuevo estilo desbloqueable para el agente banano oh, oh, Mamá Mirar cómo se ve la skin del banano con este nuevo estilo de Death. Aproximadamente hace ya casi un año que el banano fue lanzado al juego. Y es que pensar que las buenas noticias para esto es que no podría ser una nueva skin. Es decir, debería ser un estilo desbloqueable de la propia skin del banano que ya existe dentro del juego. Y además fue lanzada hace varias temporadas. No es posible que esa skin vaya a salir en la tienda, por lo que si Fortnite decide meter esta skin de Deadpool en el banano, nos va a llegar a todos de manera gratuita. Así que es una de las buenas técnicas para poder atraer nuevos jugadores al juego y creo que así va a suceder. Así que, pensándolo un poco en frío, solo los jugadores que obtuvieron el pase de batalla de la temporada número 8 van a ser los propietarios del estilo desbloqueable de la skin del banano en versión Deadpool, ya que todos los demás no tendrán esa skin. Pero, ojo al dato, porque tampoco está confirmado que sea la skin del banano, ya que sabemos que existe la skin del agente banano también. Podría ser también un estilo desbloqueable de la skin de la gente Banano, ya que no hace tanto tiempo que fue lanzada al juego. Sino que todo el mundo que tiene el pase de batalla de esta temporada tiene la skin de la gente Banano. Así que tiene toda la lógica del mundo que la skin con la versión de Deadpool sea añadida gratuitamente para todos los que consiguieron el pase de batalla de esta temporada. Así que ya vamos con el próximo de los regalos que Fortnite nos tiene preparados para todos nosotros Y se trata efectivamente del nuevo estilo de la skin desenmascarada del tito Deadpool Así que si sois uno de los que ha visto las películas de Deadpool Os parecerá realmente un estilo muy familiar y peculiar el de la nueva skin desenmascarada Ya que se os hará familiar la cara de Deadpool os anuncio que aunque los desafíos hayan llegado hasta la skin de Deadpool, no significa que los desafíos ya hayan terminado, no lo creo. Creo que todavía quedan próximamente unas cuatro semanas más por delante de los desafíos de Deadpool, con lo cual podremos ir consiguiendo diferentes desafíos y, como no, recompensas gratuitas. Así que si esa es la semana número 8, significa que todavía quedarán regalos para la número 9, 10, 11 y el último regalo para la semana número 12 de los desafíos. Y Neox, ¿cómo es que sabes eso? Nadie ha dicho nada acerca de eso. Es porque, chicos, hemos descubierto que dentro de los archivos del juego existen cuatro archivos diferentes, los cuales hacen referencia a cada una de las semanas que todavía quedan por añadir al juego. Y, lógicamente, son archivos que son para los desafíos de Deadpool. Dicho todo esto, ¡nos vemos en el siguiente vídeo, hermanos! ¡Chau!